Hola, curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy os hablaré de cuidado personal, pero no un cuidado personal cualquiera, no, no, sino del cuidado personal en el antiguo Egipto. Porque tan obsesionados estaban por la belleza los egipcios que es harto difícil encontrar representaciones gráficas donde se muestren viejos y arrugados. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Es importante que, después de una refrescante ducha, tengas a mano un buen desodorante que no te abandone. Y aunque el primer desodorante se comercializó en Filadelfia en 1888, con el nombre de Moom, y el primer antitranspirante en 1903, con el nombre de Everdry, estaréis de acuerdo conmigo que, en esto del olor corporal, es tan viejo como el sudor. Así que no es de extrañar que los pulcros egipcios ya tuvieran su particular desodorante, y es que después de un buen baño, en muchas ocasiones perfumado, se untaban el cuerpo con aceite de oliva, y luego se frotaban la piel con algún compuesto abrasivo como exfoliante, y así arrastraba el aceite y la suciedad. Hoy decimos de esto las pieles muertas, y remataban la faena aplicándose en las axilas urgüentos a base de incienso o canela, que enmascaraban el olor durante saber tú. Además, como os decía al principio del vídeo, los egipcios estaban tan obsesionados por la belleza que es casi imposible encontrar representaciones gráficas donde se muestren viejos y arrugados. Pensad que para eliminar las arrugas delatoras del número de crecidas del Nilo, echaron mano de una mezcla de polvo de calcita y natrón, también empleado en los procesos de momificación. Esta era tan abrasiva que Literalmente les arrancaba la capa superficial de la piel y dejaba el rostro en carne viva. Y también, claro, está como el culito de un bebé sonrosado. Y así, ya duchados y subsanado el problema de que nos cante el alerón, pasaban a acicalarse, restaurarse o como lo llamasen en el Antiguo Egipto. Para ello, me vais a permitir la licencia de abrir el neceser imaginario de una egipcia de la época, para ver lo que nos podríamos encontrar. ¡Vamos allá! Los egipcios, tan aficionados a eso de oler bien, habrían disfrutado con la película El perfume, historia de un asesino, en la que Dustin Hoffman se pasa casi todo el largometraje mezclando aceites y fragancias para obtener el perfume. Pues bien, la base de los perfumes egipcios eran la canela, el incienso, la mirra y cientos de plantas y flores locales, o importadas y dependiendo de su elaboración el formato de presentación podía ser líquido en aceites e incluso sólido y de esta manera remojando flores secas con aceites o resinas robaban el olor de las flores obteniendo un aceite perfumado o perfume si se diluía otro método de elaboración este muy pero que muy curioso era mezclar las resinas con flores secas especias aromáticas o plantas y calentarlas, para conseguir una pasta perfumada, que antes de enfriarse, se modelaba, dándole una forma de cono, y se lo ponían sobre la cabeza. Así, el calor del día, hacía que se fuese derritiendo, perfumando todo el cuerpo. Tampoco sería extraño encontrar, en este particular neceser, un frasco de miel o de aceite de moringa, que utilizaban como hidratante, sobre todo para aliviar las quemaduras solares, o incluso para eliminar las estrías después del embarazo. ¿Ya veis, qué sofisticadas eran las egipcias hace más? De 4.000 años. En su neceser también se podría encontrar ENA para colorear el pelo, ya fuese el propio o el de una peluca. Y también un fijador a base de cera que dejaban secar al sol para mantener el peinado. También, como no, un toque de color rojo para los labios. Cleopatra, por ejemplo, tenía un pintalabios rojo muy, pero que muy particular, ya que estaba elaborado con escarabajos secados al sol y pulverizados. Ah, y también guardaban una cosa muy. Pero que muy importante, en su neceser, seguro que tendrían, la sombra de ojos negra o también llamada col Y digo, lo más importante, porque no solo era un cosmético, sino que, puede que fuese uno de los primeros preparados oftalmológicos de la historia. Y es que, el col, era un compuesto a base de mineral de galena triturado, mezclado con otros ingredientes, como hollín, los más pobres, y lo que quisieran, los más ricos. Este, se diluía con algún aceite o grasa, para fijarlo alrededor de los ojos. Además del componente estético, el col, servía para repeler a los insectos, pero también para reducir el reflejo del sol, y ayudaba a los párpados, en la misión de proteger los ojos, atrapando las partículas de arena.